Un nuevo medio es aquel eh, que nace como respuesta a los nuevos retos tecnológicos. Por ejemplo, con la creación del Internet surgieron algunos medios específicamente nuevos. Es decir, eh, que ese medio nuevo considero yo que debe tener su génesis en Internet. De ahí hay otros medios que podrían entrar en el grupo de nuevos medios, pero nacen de manera paralela con un medio tradicional, con un medio impreso para precisamente dar respuesta también a las demandas de, la, de los tiempos actuales de la tecnología que exige estar en Internet, que le exige a todos los medios. La red en los nuevos medios influye en el sentido de la inmediatez de la información. Eh, al contrario de los medios tradicionales, de los medios de papel escritos, en eh, que hay que esperar al día siguiente o después de unas cuantas horas para que la información se presente ante el grupo de lectores, en los nuevos medios la información se presenta en tiempo real, cuando ésta se genera, ¿no? Esa es una gran influencia que, que tiene pues, ¿no? eh, la red para presentar las informaciones. También influye en la intercomunicación que hay entre el medio y los receptores, los lectores. Eh, hay la facilidad de que ambos puedan conversar, puedan aportar para que... La noticia se nutra más, se enriquezca, se enriquezca más. Y también, pues, obliga a los nuevos medios a estar muy atentos, ¿verdad?, a lo que responden sus lectores, a estar actualizados y para presentar un producto bueno. Yo me considero una enamorada, una apasionada de la lengua española. Ese es el ámbito en el que yo camino diariamente. Eh, por lo tanto, Recomiendo como Nuevos Medios a la página de la Real Academia Española, eh, que tiene algunos segmentos interesantes como noticias en el que se difunden eh, cuestiones de, de ese ámbito lingüístico. ¿no? Siempre se está al día ahí pues, con normas, con visitas de personalidades a, a esta casa de, de lenguaje. Y también la Fundeo, la Fundeo para mí... Es, una, es un nuevo medio que aporta, pues, con recomendaciones lingüísticas a medios de comunicación y a los usuarios de la lengua en general. Entonces, y, y, por supuesto, también recomiendo como un nuevo medio, aunque este nació paralelo a su medio tradicional, a el universo.com, que es un medio ecuatoriano que, está, que presenta noticias y, y diferentes temas, todo de manera, pues, puntual.